En el vídeo anterior vimos que se podía cambiar el tamaño de un Array utilizando el método Reshape. Reshape devuelve un nuevo Array. Reside es similar a Reshape pero tiene una característica especial y es que no devuelve un nuevo Array, sino que transforma el que ya tenemos al nuevo tipo. Vamos para comprobarlo a crear un Array con 24 elementos, con Arrange. 24, y tenemos por supuesto un array, el número de dimensiones es 1, podemos comprobar su tamaño, shape, tiene 24 y nada más, y ahora lo que vamos a hacer es convertir este vector a, una nueva, a un nuevo tamaño. Vamos a hacerlo de tamaño 2x12, y para ello utilizamos Resize. Y le decimos que el nuevo tamaño sea 2.12. Y observamos que no nos devuelve nada. Lo que ha ocurrido es que el mismo array A ha cambiado. Vamos a verlo. Aquí tenemos que es una matriz. Si comprobamos su dimensión, vemos que tiene dimensión 2. Y si comprobamos su tamaño, pues ahora tiene dos filas y 12 columnas.